Voy a hacer el saludo, ¿vale? Hola, ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Esto es un resumen del directo, ¿vale? Eh, lo que vas a ver a continuación va a ser solo el momento en el que estuve jugando al juego de mafia, ¿vale? Y en otro vídeo, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser como un resumen de todo el directo para que no quiera eh, cargarse las 7 horas de directo eh... Esto es otra cosa ¿Esto qué es? ¿No era así la intro? No era esto, eh, pero bueno No era esto Pero bueno, es igual Vale, si está viendo bien Una película, tú me parece que en tu momento es una peli, pero no es una peli, eh. Juego con historia, hacía vale. Eso sí que es la intro, Que ve de fábula. Además, eh, sin cortes ni nada. Y en castellano, eh. A ver, es que estamos viendo una peli, eh. Está súper currado, eh, el juego. super super currado bueno bueno bueno bueno bueno empieza la historia no me quiero saltar nada por eso lo estoy dejando. Porque si no, luego... Basta para que nos saltemos algo de la historia. Vale. Parece Londres, por lo que estoy viendo. sí que me da que es Inglaterra Vamos, vamos, esto mola, ¿eh? Parece que tú viste una peli, ¿eh? La chuli comentar, eh. Tengo el chat aquí. Y lo mejor de todo es que está en castellano, eh. Vale. Vamos a verlo. Atentos. ¿Me podés recomendar esto? Detective Norman? ¿Puedo acompañarle? Escuchar. Siento el retraso, pero no quería que nadie me viese Si sí sabe a qué me refiero ¿Qué desea el señor? Solo un café Enseguida se lo traigo No acostumbro a sentarme con gente como tú Tengo un negocio para aquí? detective No soy un hombre de negocios E incluso si lo fuese No haría negocios con gente como tú yo tampoco suelo hacer negocios con los de tu clase. En YouTube, pero ¿vale? se trata de un acuerdo un poco extraño. Bueno para ti y para tus superiores. Y bueno para mí. Concierne a cierto tipo de comercio. ¿Comercio? Bueno, digamos simplemente que ocupo una elevada posición en una organización no muy legal. Se trata de la clase de organización sobre la que gente como tú quisiera saber mucho. Y yo, por otro lado, por ciertas razones no quiero... Su café, señor. Está chulo, ¿eh? Gracias en esta organización no es fácil dejar esta clase de negocios si sabe a qué me refiero Creo va. recibirás una bala en la cabeza si no desapareces pronto, ¿verdad? esa no es la única razón ¿tiene hijos, detective? yo tengo esposa y una hija no quiero que tengan bueno. problemas por mi culpa más que la sí. tragedia bueno, no voy a repartir protección a cualquier delincuente italiano deberías haber pensado antes puedes de ir comentando, porque... ¿eh? Claro, claro. Escuchen, no quiero algo a cambio de nada. Así que este es el trato. ¿El nombre es Salieri? ¿Le dice algo? Salieri. Maldita sea, que sí me lo dice. ¿Tienes algo en común con él? Podría decirse eso. He trabajado para él durante varios años. Ahora quiere eliminarme. Si nos protege a mi familia y a mí, le diré todo. Nombres, fechas, cuentas, todo. Suficiente para encerrarle de por vida. No soy Santa Claus. Si voy al jefe con esto, necesito saber todo lo que sepas. Y tengo que estar seguro de que testificarás en un juicio. Seguro. Si no tiene prisa, le contaré toda mi historia. Y los tratos en los que me vi implicado estos años. Vale. De acuerdo. Tengo tiempo y estoy escuchando. Así que, atentos. El juego ese lo, lo haré en YouTube, ¿vale, joven? Yo solía conducir un taxi. Aunque ah. no sacaba mucho y trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, me sentía feliz de trabajar. Esta es su historia, ¿vale? Me encantan estos juegos, tú, con historia. Si sabes alguno, ponmelo en los comentarios. Era el una chat. mala época, aunque otras personas estaban peor que yo. Fue ese Estoy mismo leyendo. taxi el que me acercó a la gente de Salieri por primera vez. Estoy leyendo el chat aquí, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis. Bueno, bueno, nos está contando la historia, ¿vale? Esa es la historia del chico, ¿vale? Del personaje. Me encantan estos juegos Un día me estaba tomando mi descanso y deambulaba De repente ¿Eh? oí un tremendo choque ¡Vaya! ¡San, me han pillado, maldición! Calma y muévete Ahí hay un taxi, todo se arreglará. Para mí estaba claro que esos tipos tenían que salir de ahí Así que pensé que era mejor cooperar Antes que acabar con un agujero en la cabeza ¡Muévase, vamos! Está ah, chulo, ¿eh? ¿A dónde? A cualquier parte, rápido Y espero que sea rápido de verdad Más rápido de lo que era Sam Salí de allí quemando neumáticos como un poseso No importaba dónde, simplemente lejos de aquellos hombres que perseguían a mis nuevos clientes Bueno, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Hay que, hay que huir de estos, ¿vale? Hay que huir de estos ¿Quieres prestar más atención? ¿Quieres prestar más atención? Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Para, para, para, para vale el es oh, trineo vale yo no. no. este nunca les veis que quiero que me que lo lo estoy intentando uh -huh. no Dale, padre, pero ya te digo yo a ti que no lo es no puedes más rápido qué te crees que estoy intentando hacer Bueno bueno bueno bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. por dónde vas. Por favor, por favor. Cuidadito, cuidadito. Intentas matarlo. Cuidado. Más rápido. Lo quitan del medio. Quita. Quita. Quita. Muévete,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 Retrocedo, retrocedo Vale, por aquí Muy bien Vale, a la izquierda Sería para la derecha Vale, aquí a la derecha Ok, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Derecha Luego toca ir hacia la izquierda Vale Izquierda, izquierda aquí. Te está llevando Demasiado, ¿no? Estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando Creo que estoy llegando Vale, estoy por la carretera Estoy por la carretera Momento de marcha Porque si no, no vamos a avanzar en la vida Vale, vale, creo Creo que es ahí Vale, creo Queda a mí que es ahí Que dar la vuelta muy tonta, pero, pero es igual. Más vale que vayamos de seguro. Puedo atropellar a dos personas por la cara. Por la cara dos personas, ¿sabes? Dos personas. Me he librado ya, ¿eh? Muévete. Pues no, no, no me he librado. No me he librado. Más rápido. ¡Muévete! Más rápido. Uy, uy, uy, uy. Vale, a ver, si no lo haces estamos acabando y eso te incluye a ti. Visa a fondo, muchacho. ¿Qué Venga, idiota. Vale, voy a ir directamente al camino, ¿vale? ¿Quieres terminar como un colador o qué? Estamos acabando. Si no me presionas es... Visa a fondo, aún van tras nosotros. ¡Muévete! Por qué no los mato. Dispara, ¿vale? Ahí. Mata, arranca, arranca, vale. Tonto. Vís a fondo o estamos acabados. Muévete si quieres salvar tu culo. ¿Qué te crees que estoy haciendo? Tran o sea, pues muy chulo este juego, eh. Me mola mucho Oye, si tú sabes algún juego así Parecido de estos ponmelo en el, en el chat, porfa Porque Eso mola mucho, eh Me gustan mucho los juegos que tienen historia Y mola bastante Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando, estoy llegando Lo voy a conseguir Se si viene W, se si viene W Sí, también te digo, el coche está hecho un poco caquita, ¿vale? Está hecho un asco el coche oh, Bueno, estoy llegando No es lo importante Vale, vale, vale, vale, vale, llego, llego, llego Estoy llegando Aleluya Aleluya Por fin estamos en casa Espera aquí, amigo Sante conseguirá algo de parte del señor Salieri. Espero que se guarde la partida, eh. Gracias por tu ayuda. Y ya está. Tanto rollo para esto. A ver, a ver qué pasa ahora. Tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo. Muy bonito. Está pasando de todo. Podéis hablar, ¿eh? Hablen. Hablen. Están mudos. ¿Por qué no decís nada? ¿Y qué me da? Y aquí hay trampa, ¿eh? Me da que hay trampa Me da que hay trampa A ver si nos han estafado Y en realidad es este el que nos quiere matar Arranca Arranca Arranca el coche Al señor Salieri, a ah. Pauli y a mí nos gustaría darte las gracias también Es la compensación por el daño que ha recibido tu coche y por tus servicios Creo que será suficiente. Sí, por supuesto, gracias. Presenta mis respetos al señor Salieri. Vale, gracias. El señor Salieri quiere que sepas que te está muy agradecido. Si alguna vez necesitas algo, puedes volver a pedir ayuda porque el señor Salieri no se olvida de los amigos que le han ayudado. Si estás interesado, quizás podríamos encontrar ¿eh? trabajo aquí. Y con buena paga, siempre tenemos puestos para tipos como tú. Ok, ok, lo pensaré, gracias, de verdad, gracias. Mejor me voy para arreglar el coche y eso. Sí, de acuerdo, comprendo, simplemente piénsalo. Y espero que esté claro que este asunto queda solo entre nosotros. Cuídate. Vale, ahora, ¿vale? Ahora os explico, ahora os pongo en un contexto. Cuando abrí el sobre, casi me da un ataque al corazón. Había más de lo que habrían costado hacer las reparaciones, pero ni por un momento pensé en su oferta. No quería unirme a unos bastardos, aun cuando tuviesen tanto dinero. Es mejor ser pobre y estar vivo que rico y muerto, ¿verdad? Correcto. Voy a reparar mi taxi e intentar olvidarlo todo tan pronto como sea posible. Como siempre decía mi madre, no puedes predecir lo que Dios te tiene guardado. Vale. Os pongo un contexto, ¿vale? vale Partida guardada a la iglesia del por favor? ¿Vale? Somos taxistas, ¿vale? Eso está claro. Pero al mismo tiempo somos unos mafiosos. Que aceptamos dinero a cambio de otras cosas. Eso es lo que yo he entendido. Pero nuestro trabajo es ser taxista, ¿vale? O sea, nosotros somos taxistas. Perfecto, me he equivocado de camino. Me he equivocado de camino, señor. Lo siento, pero. Voy a tener que ir por aquí. ¿Sí? Ah, ¿Quieres matarme? No quería hacer eso. Ah. Tiene miedo el señor. ¿Qué, mío, ¿Qué has hecho? ¡Alto! ¡Quiero salir! Pues no vas a salir. Atropellaste a un peatón. ¿Quieres matarme? ¡Jolín, qué cagueta eres! ¡Qué cagueta es usted! ¡Usted es un cagueta! Quiten ah, sabes pues, ¡Apártense! Vale, hay que ir así. Ahí, ahora. Ah, ¿Quieres matarme? La respuesta del conductor Perdón En plan, perdón, yo lo vuelvo a hacer más Vale, déjame aquí en los escalones ¿Eh? ¿Ahí? Gracias, aquí está la tarifa Gracias, muy amable ¿Está ocupado? Necesito ir al hospital en Newark No hay problema Sube, sube, sube uh, uh. Uy, uy, uy, uy, uy Uy, cuidado Vale, ahora vamos en línea recta No le estoy haciendo caso al GPS Porque si le hacemos caso al GPS No vamos a llegar nunca ¿Sabes? Estamos dando vueltas muy tontas Pero demasiado tontas y como que no A ver Por no hacerle caso ¿Por qué la gente va por la carretera? a qué está la acera, chicos ¿Y para aquí Esto debería cubrirlo Quédate con el café <risa> Hombre, aleluya café. Por fin Me tomé una taza de café y me relajé en el coche Mientras estaba esperando a ver si podía conseguir otro viaje Me di cuenta de que no estaba lejos del bar de Salieri ¡Atentos! Ahora se explico, ¿eh? ¿Qué es el bar Lieri Jesús. Te tenemos, rata. El señor Morelos está muy enfadado contigo. Te daremos una lección, así que recuerda que eso no está bien. Aquellos bastardos recordaban la placa de licencia de mi coche y se tomaron la molestia de darme caza. Bueno, bueno. Luis, te arreglarás un poco la cara. Que nos han pillado. Acaba con él. No pierdas más tiempo con él. Ah, Capa del bar. A sí. mí estaba claro que tenía que salir de allí. Vale, ¿qué es el Bar Salieri? Sí. Te preguntarás. Ahora era posiblemente el momento apropiado para que el señor Salieri mostrase su rostro. El Bar Salieri, el bar Salieri es. El bar Salieri es el bar donde nos han mandado en el primer cliente, ¿vale? Que fue cuando nos secuestraron y dijeron: Mándanos me al bar un de café y este, me relaje. ¿eh? Bueno, bueno, bueno, lo que hay aquí. Bueno, lo que hay aquí. Estamos huyendo, ¿vale? De unos señores. Se están disparando y persiguiendo. Vale, no, no hay mapa. No hay mapa, chicos. No existe el mapa. Vale. Derecha, derecha, derecha, derecha. ¿Dónde demonios está? Dije a las tres en punto en el pasaje. O será peor. Vale, vale. Teri. Intentando llegar. Intentando llegar. Ahí, ahí, ahí está Ahí está, ahí está Estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando Vale Silencio ¿Vale? Los chicos de Salieri me salvaron el pellejo Pero verdaderamente no estaba en una buena situación Había pagado las deudas por las reparaciones del coche Pero mi jefe no quería dar trabajo a nadie relacionado con la chusma No es un buen negocio Cuando vi el bonito atuendo de los chicos de Salieri Pensé que no podía ser demasiado malo trabajar para él Además, no tenía nada que perder Morello iba a por mí, así que conducir un taxi no era el mejor de los trabajos Además, la perspectiva de la pasta de Salieri no era tan terrible. Así que, como suelo decir, mejor morir joven y pleno. ¿Qué ha pasado? Vale, esos son los de antes, ¿vale? Supongo. Los del principio. Bueno, parece que Morelo está intentando ponerme realmente furioso. Pero soy una persona razonable. ¿En encanta este juego, ¿eh? Thomas Angelo. He decidido darte una oportunidad, Tony. Me gustan las caras nuevas. Aquí somos una gran familia. Ya conoces a Pauli y a Sam. Aquí, Frank es mi mano derecha. Y se encarga del lado legal de nuestro negocio. El que está tras la barra es Luigi. Este negocio no es fácil de tragar. Vale, ¿Nos está presentando Pero a todos? Luigi es un gran cocinero. Paul te presentará a Vincenzo y a Ralph. Somos un montón. Pero esos chico. deberían bastar por ahora. Ahora escucha y escucha bien. Por aquí tenemos algunas reglas. No te cruces en el camino de los polis. Están en nuestra nómina. Así que te dejarán en paz. Pero si vas demasiado lejos, todos irán tras de ti. Con o sin dinero. Si alguna vez te cogen... Mantén tu boca cerrada y me ocuparé de ti Muestro mi gratitud a la gente que me ayuda Ahora os pongo un contexto y no quedan muchos de los que me han traicionado ¿Capichi? Sí, señor Salieri Capichi Me alegro Hoy te voy a dar una oportunidad de devolvérsela a esos bastardos que destrozaron tu taxi Veremos de qué estás hecho Morelo tiene un bar al que van todos sus gorilas todos tienen sus coches detrás de una cerca junto a Álvar Si eres. Ahora bueno, se explicó, ¿eh? Mañana no estará en Galle. <risa> Pauli irá contigo solo por si acaso. Ve a ver a Vincenzo en busca de equipo y a Ralph para que te dé un coche. ¿Vale? Yo no confiaría mucho en él. Parece dudar. Acaba de aceptar ahora porque no tiene elección. Veremos, Frank, veremos. Es en la mano derecha no de. Me preocupa este señor. más cuál es el problema de Morello. ¿De verdad quiere empezar una guerra? Vale. ¿Frank? ¿Vale? Vincenzo es el experto en armas del Dom Se conocen desde que eran niños. Puede conseguirte lo que quieras: desde una metralleta hasta un cañón. Vini puede equiparte. Siempre le hago una visita antes de un trabajo. Está chulo, ¿eh?, este juego. Buongiorno, Vincenzo. ¡Está volando! Este de aquí es Tom. Acaba de empezar con nosotros. de Tom. ¿Qué puedo hacer por vosotros? Tenemos que hacer un trabajo. Necesitamos algo para destruirnos coches. Este artículo de equipo deportivo debería hacer el trabajo. Y si no lo hace... He mezclado unos pocos cócteles. Nos darán armas, ¿no? ¿Imagino? Nos tienen que dar algo Debéis tener cuidado con ellos Si no, ¿cómo nos Muchas defendemos? Gracias, Vincenzo. Devolvedme el bate, es el de mi sobrino Seguro Ralph, al que te presentaré es un completo idiota, pero tiene un talento especial con los coches no comprendo cómo un tonto así podría saber cualquier cosa sobre nada. Pero así funcionan las cosas a veces. <ríe> Una bibisita. ¿Cómo os va, Pauli? <ríe> Ralfi. Me veo que aún cojeas! Así que tenemos dos tullidos trabajando aquí. Eso es cierto, pero yo no soy tonto. Luego os explico, Ralph, este ¿vale? Tom. Si le traes un coche perdáis. robado, Tommy lo arreglará para ti. Y nadie conocerá la diferencia. Ralph, Tony y yo tenemos un trabajito. Debes tener un coche para nosotros. ¡Correcto! Aquí está. ¿Eh? Ese coche es para nosotros, supongo, ¿no? No está trucado. Pero debería bastante. Gracias, Ralphie. Vamos. Vale. Frank es... La mano derecha del jefe de la mafia Ralphie Es el, Un amigo, supongo Vale, que es mecánico Y nos ha prestado Ese grupo Vale, es la mafia Que nos ha contratado a nosotros Básicamente, ese es el resumen Pues no pases por ahí <ríe> No pases por ahí Está guapísimo el juego, eh Está súper súper guapo. Me está encantando. Espero que a ti también, ¿eh? A mí me está molando que flipas. Si sabes de algún juego eh, que sea como este, con historia y que esté gratis o que esté bien de precio, que sea barato. Pero por ahora que sean gratis, ¿vale? Porque este de la mafia, por ejemplo, es gratuito. Y oye, a estar gratis Y que no tenga muchos efectos ni nada Está bien Porque tiene cinemáticas Tiene historia eh, Tiene todo Tiene todo y mola mucho Vale, ya sé que hay que ir por esa calle Pero no puedo ir por ahí Así que vamos a ir por aquí Por este camino Porque igualmente tenemos que cruzar Para el otro lado de la ciudad y que estamos en la misma vale vale tengo que deshacerme de los coches vale vale vale vale vale ya lo he pillado los mafiosos peligrosos increíble ¡Uh, uh, uh! esto está flipando esto es va para flipar no se le puede pinchar una rueda no se puede verdad Te caes, chiquillo Padre Los mafiosos peligrosos Te tiene Los cristales bien fuertes ¿eh? Los cristales blindados Muy fuertemente Muy fuertemente Vale, los cristales Que son lo que más Lo que más cuesta Que, que se revienten a tomar viento Los cristales a tomar viento los cristales. Ya podría bajar ese señor a ayudarme. Pero para nada. Para nada. Para nada me ayuda ese señor, ¿eh? Para nada me ayuda ese señor. Es un... Vamos, es muy, muy... Rácano. De acuerdo, aquí estamos. Tú no me ayudes, ¿eh? Tú tranquilo No pasa absolutamente nada Yo estoy relajada ¿Nos podría ayudar ese purco, me ¿no? Pregunto Vale, vale, vale, vale, vale Estoy en ello, estoy en ello Estoy en ello ¡Dios! Lo he reventado Lo estoy reventando Pero no lo hagáis, eh, chicos Esto es un juego Esto es un videojuego, eso, eh es un juego, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Me están pillando Oye, sois muy piquismiquis todos, ¿eh? Sois muy piquismiquis ¡Qué pijos! Vale, voy a ir para la parte de arriba Voy para la parte de arriba Me voy a ir para la parte de arriba le He pillado, lo he pillado Vamos por aquí Se está haciendo de noche Primera vez que se está haciendo de noche en el juego ha tardado Y eso me ha gustado Voy a llegar Vale, ya sé por qué no me han detenido Porque puedo correr Porque tengo que llegar Hasta el bar, vale, voy a ir por esta calle, ¿vale? Voy a ir por esta calle Dime que llego Saleri, Saleri Estoy ahí, estoy llegando Vamos, vamos que podemos Lo vamos a conseguir Lo vamos a conseguir Se viene, se viene lo consigo, lo consigo, lo consigo, lo consigo, lo consigo, lo consigo, lo consigo. Quite señor, quite, quite. Lo primero es deshacerme de Dios. No me lo creo, lo tengo que volver a hacer. ¿Eh? Vale. Estoy pegando, estoy pegando. Dios mío, de mi alma y de mi corazón. Pero eso, mátense entre ustedes. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno la violencia uh. Intentar De acuerdo Hala A tomar viento Vete a tomar viento De una Eh Espérate Para vale, ya Destrozar estos coches Destrocemos estos coches ¿El cristal? ¿El cristal? No tiene cristal ¿Tiene cristal o ya me lo he cargado? Ah, creo que ya me lo he cargado Eso no está el cristal lo cargo. Y estos también Vale, coche destruido Fíjate coche destruido, siguiente vamos con el siguiente Para por el otro lado, por el otro lado, por el otro lado ahí está ahí está me quedaba tranquila si no estaba ese cristal destruido me quedaba tranquila si ese, ese cristal no estaba destruido aunque el de este pusiera coche destruido Sin cristales rotos Un coche no estará destruido del todo Y lo sabes Y lo sabes Eres consciente de lo mismo que yo Tofis, vente destrozando un coche ¿Estás es tu ídolo? ¿En serio? ¿Estás es tu ídolo? ¿Estás es tu ídolo? Porque la mía no, eh la mía. la mía no Que sea por este Hay un cubo que anda Mira el cubo Hay un cubo que anda tenemos un cubo andador. Este cubo anda. Hay que volver. Hay que volver al bar. Vale, Sileri. Al bar Sileri. para la, para la otra, para la otra. Para... Uh, uh, uh, uh. Ojo, piojo. Tres personitas. Muchas gracias. Vale, voy a ir por aquí. Aquí por aquí, por aquí. Vale, voy a ir todo recto. Todo recto. Cuidado que no nos pille la poli oh. Cuidado que no nos pille la poli Que somos mafiosos Con cuidadito Con cuidadito Quite señor Quite señor Quite señor Veas tú, veas tú uy, uy, uy. Vale, ya se ha de noche, perfecto Se hizo de noche Se hizo de noche Cosa que va a pasar dentro de poco en la vida real Porque son las cinco y media Ay, Dios mío. Bueno, bueno. Barceleri, Barceleri, Barceleri. Aquí. Barceleri. Aquí estamos. Recuerdo que es un juego con historia, ¿vale? Y que tiene cinemáticas. Baja del coche. ¡Bajad del coche. A ver, sigamos con la historia. Estamos de vuelta, jefe. Maravilloso. Tomad asiento. ¿Fue todo bien? Seguro, jefe. Tiene talento. Antes de que pudiesen decir Canolis, estaban sin ruedas. Y antes de que pudiesen recuperarse, nos habíamos marchado. Probablemente Morelo estará muy cabreado ahora Ustedes mismo. nos han contratado, ¿vale? Para Marcial. Me alegra oír eso. Es un cliente duro. En ese caso, bienvenido a la familia, Tommy. Has pasado la primera Es un honor, señor. Y ahora tenemos bien. un nuevo miembro. Estamos contratados. Me gustaría meterle en nuestro equipo, jefe. Puede ver que no está asustado. Y que lo ha hecho realmente bien. No me decepcionaste, Tommy. Ahora bebamos. Gracias. ¿Eh? Se han añadido nuevos coches. Ya era hora. Ya era hora. y espero también que se guarde la, la partida recuerdo que tiene historia. hoy vamos a visitar algunos lugares para recoger el dinero de la protección dos restaurantes y un motel en las afueras de la ciudad Bill en el motel se retrasó la última vez porque tuvo algunos problemas así que hoy pagará un poco más Habrás oído cómo los criminales pueden alimentarse de los negocios utilizando varias amenazas. Ciertamente ese no es nuestro caso. La gente que nos paga recibe servicios, los cuales la policía no podría proporcionárselo. El último mes, por ejemplo, Sam y Pauli resolvieron un problema con la violencia en un restaurante agradable. El propietario está satisfecho y nada de eso volverá a pasar allí de nuevo. Tú conducirás. Pauli y Sam harán la colecta. Será pura rutina. Dile a Ralph que te dé un coche y podréis iros. De acuerdo, jefe. Bueno, tú y yo tomaremos una copa. ¿Qué dices, Frank? Este. Hola, Ralphie. Los chicos y yo tenemos que hacer un trabajito y necesitamos no. un coche. Eh, eh, oh, oh, hola, Totomi. Aquí tengo este pequeño. Tiene casi 40 caballos de potencia y va casi a 95 por hora. Vale, ¿hay que seguirle o no? No es nada lujoso, pero es lo suficientemente bueno como para conducirlo. Puedes meterte dentro fácilmente. Simplemente tomas esta pequeña y la metes ahí dentro. Redas un poco y cuando hace clic lo tienes. Está chocado. Gracias, García. ¿Vale? ¿Estás? Que sí, usted que sabe, señor, a dónde voy. ¿Usted qué sabe a dónde voy? ¡Hola! ¿Qué tal, lanas? Creo que tengo que dar la vuelta ir para el otro lado. Si te pierdes el directo, no te preocupes, ¿vale? La resubido, se queda resubido durante 15 días, que no sé por qué solo se queda 15 días. Y luego el resumen, ¿vale? De la historia la tendrás en mi canal de YouTube. ¿Así que? No te preocupes por ello De redes sociales Vale, vale, ok Yo tampoco, eh Yo solo las tengo por, por esto No por otra cosa No te creas tú que Que soy muy fan de las redes De hecho ni las uso casi O sea, yo las tengo para esto Vale, para lo que hago y tal Pero la mitad de las veces se me olvida <risa> Se me olvida publicar O sea, imagínate Imagínate bueno, que no sé por dónde ir ¡No sé por dónde ir! Espérate Espérate Me, me tiro por aquí, ¿vale? Me tiro, a la aventura ¡Yuhuu! Espérate Bueno, bueno, bueno Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado Ole, Muy bien, policía Y siguen vivos Son como carachas Han sido alertados Estos policías han sido alertados Alertados hay que ir. Espérate. ¿La puerta? La puerta no. O la puerta no. No sé si seguirás por ahí. Espérate. Espérate. ¿Sigues por ahí? Espérate. Uy, uy. ¡Hala! ¿Ustedes no tienen miramiento o qué? Aquí. Aquí. Ya sé por dónde ir uf, uf, uf, uf, Vale, se puede subir de marcha Menos mal Menos mal Porque eso de ir de dos por hora Como que no, ¿sabes? Aquí Vale, se supone que es aquí, ¿no? Quita Y... Eh ¿cómo se llama eso? Protección Central Island Central Island Para, aquí es Ah, vale, hay que seguirles a estos, vale Vale, vale, vale, vale A ver, digan dónde está eso Díganme dónde está Ah, perfecto Perfecto, solo has podido entrar ese ¿Usted lo ve normal? Diga algo, hombre Vale, y ahora Recaude dinero La protección Vale, vale, vale Ahora hay que ir para el otro lado Ahora hay que ir para el otro lado de nuevo Perfecto y el señor ese ha llamado a la policía porque es un puerco. Ay señor, con lo que me había acostado. Vale hay que ir al otro lado de la ciudad. Quieren detener pero no lo van a conseguir. No nos van a conseguir con las luces rojas. Para que las luces rojas. Hola, a tomar viendo. Dios mío de mi alma y de mi corazón. Dios mío de mi alma y de mi corazón. Vale, vale, vale. Nos sigue la poli. Nos sigue la poli. Claro, normal. A este paso. A este paso cualquiera. A este paso cualquiera. Tira para adelante. Vale, como ya sabemos cómo se puede robar un coche de la policía, ahora que lo pienso. Puedo robar un coche de la policía, me la juego. Me la juego. Me la juego. Rata. Eso que No conozco este modelo. Réndete o dispararé. Están detenidos. Detenidos. Detenidos. Detenidos.